presentamos el curso de prevención para prevención de las conductas de suicidio, el cual está fundamentado en la necesidad que tenemos desde los profesionales de la salud y de la salud pública en general de abordar un problema que se ha constituido en uno de los más importantes problemas de salud pública como es el suicidio. El hecho de o su importancia se fundamenta especialmente en que afecta sobre todo a los más jóvenes y constituye en las sociedades actuales, sobre todo en las sociedades occidentales, una de las causas principales de muerte entre los menores de 25 años. El crecimiento en los últimos años, en las últimas décadas, de los intentos y los, y los suicidios consumados hace que realmente tengamos que constituir el suicidio como un problema de todos y además el que se jóvenes vidas y por otra parte el que eh, mucha gente llega al suicidio después de un periodo de sufrimiento grande. Es por eso que se hace necesario poner todos los medios en marcha para reducir el número de suicidios y reducir el número de intentos. Los estudios han mostrado que la forma más importante o la más efectiva para este fin es a través de una detección precoz y a la formación de los profesionales y las personas que van a tener contacto con personas que van a cometer un suicidio. Y es de aquí lo que nos motivó a todos los miembros del área de salud en la que trabajamos, en nuestro entorno, a decir, bueno, pues tenemos que plantear un curso, tenemos que plantear algo porque la formación es lo que va a conseguir la prevención. Es desde la formación, desde la detección, y desde el entrenamiento en, esto, en este tema donde se van a conseguir los mejores resultados. El curso está dividido en tres grandes bloques. Un primer bloque que está centrado en lo que es la evaluación y la intervención en general. Un segundo bloque que va dirigido a, al estudio de poblaciones especiales como son adolescentes, población geriátrica, y luego un último bloque que está dedicado a lo que es la organización, al programa de la atención al enfermo con riesgo suicida. Cada clase va acompañada de un test que es necesario que superéis contestando correctamente al 80% de las preguntas. Es necesario superar todos los tests de las diferentes clases. De esta forma, podréis acceder al cuestionario final de curso que también tendréis que responder, tendréis que superarlo respondiendo correctamente al 80% de las preguntas. Bueno, confiamos que os guste el curso, que realmente sea productivo y realmente todo lo que nos mueve es para que al final esto, todo ello se pueda poner en práctica, en definitiva, entre todos, poco a poco, Podemos reducir el número de suicidios y podamos salvar más vidas, sobre todo más jóvenes vidas, aunque todas las vidas merecen la